nombre de en medio de la piola sobra sobra con lo que está en el lateral ya está aquí habéis liado poniendo más o menos los logos esos cuando con, con que ponga objetivo motor y que se vean claramente los objetivos motores con los cuadritos estos pues casi mejor está bien que eh, que pongáis justificación a lo mejor un poco más clara pero no está mal lo único es que los dibujos estos por tal y como lo habéis puesto eh, estos llegan al final de la pista y, y van haciendo zigzag, ¿sobre qué? Es que no lo entiendo, es? Que es? saltar, pero no sabíamos cómo poner... Es saltando saltos. entre ellos, vale, no está mal. ¿Y lo de la señalización qué significa? Esto, los conos. Son conos, son postas en los que se tienen que parar, no es que se paran. El uno, por ejemplo, al final está al final, está ahí parado. Ah, vale, vale, vale, es lo que no lo, entendí. Lo saltan, y en cada cono se tiene que parar una persona para que lo salde. Vale, vale, vale, vale, es como para son que postas, Vale, Exacto. vale, vale. Por eso vale. Me vale. los números. Quizás no sé lo que tenéis que haber hecho de alguna forma con dibujo hacer un dibujo de cómo se saltan, cómo está uno, uno y el, ¿sabes? Aunque sea luego, si acaso de esto o sacáis una foto algo, ¿vale? ¿Vale? Eh, y ya está. Los tiempos, información, es mejor que pongáis lo otro, la diminutivos, tiempo, TI, TO, eh, tiempo de actividad motora, porque no sabemos cuánto. A quién ah, que no el que pongáis es suficiente, eso Eso sobre. Sobre. Vale, vale, vale. Ya vale. está. Venga, pues venga, eh, ya está. Y pre precaución a la hora de recepción del salto, bien, pero también es eh, eh, al apoyarse en el compañero. Vale, venga, empezamos vamos, rápido. Eh, bueno, pues ahora vamos a jugar a la piola, también conocido como la pídola, el saltar al potro, etc. Bueno, pues vamos a organizarlo en cuatro grupos, según corazón, tica, trae o diamante. Eh, y nada, eh, consiste en. Cada equipo se pone en fila uno detrás de otro y en cada tono. Es una posta, es decir, que el primero que vaya a la fila se tiene que parar, se encurva, se agacha y por encima tienen que saltar todos sus compañeros, colocándolo, ¿vale?, ¿vale?, habéis entendido? actuando como por otro plazo. lo tienen que saltar todos los compañeros del equipo y cuando ya salten todos, se coloca al final de la fila y va detrás, no se puede, la regla es que no se puede adelantar a ningún componente de tu equipo, siempre tenéis que ir en el mismo orden y que siempre tenéis que saltar, eh, hemos puesto 14 segundos, es decir, que vaya a actuar dos veces como por, por otro, y vais a soltar 12 pasos sobre vuestros compañeros, ¿vale? Las picas delimitan la zona de salida y va a haber otras picas que delimitan la zona de meta. El primer equipo sí. que consiga llegar a todos sus componentes al final ¿qué que gana. Vamos a hacer dos o tres rondas según lo que han y el que gane más rondas el equipo que gana. ¿Vale? ¿Habéis vale. entendido alguna duda? Sí, sí yo. Pues vale, pues, nos colocamos aquí diamantes, picas, trebles y corazones. Sí, que no la... ¿Eh? No, no, no. no. A ver, diamante. ¿A diamante? Sí, Uno! ¿Un ejemplo, no? ¿Hay ¿Un ejemplo, no? Sí, un ejemplo queremos sí, ejemplo. no, queremos! Lo queremos queremos. cada no, de compañeros. No, no, no, Oh, oh, la próxima